varias cosas se habla de snack content contenido snack o sea contenido fast food que nos lo comemos rápido y muy sencillo es muy fácil de entender los decisores los compradores tú mismo cuando vas a consumir algo cuando quieres información de algo tienes poco tiempo y lo quieres de manera inmediata seguramente usarás el formato móvil vertical y quieres un consumo rápido no quieres que te cuenten milongas en b2b todavía más por qué porque resulta que en B2B el decisor de compra es una persona ocupada, es un directivo, es alguien que tiene mucha tarea, mucha, mucha gestión y no tiene tiempo en, a la hora de decidirse para eh, estar husmeando y hurgando. Por eso los impactos se hacen siempre a largo plazo, a lo largo de todo un periodo y por diferentes canales. Y por eso el impacto que hagas en B2B tiene que ser un impacto con mucha potencia, con poco texto, muy sencillo, con lo importante arriba y nada de historias largas tediosas y quizás divertidas sí pero para sobre todo para el que las escribe o sea que el contenido en b2b el snack content ha llegado para quedarse es un contenido fácil sencillo simple y además con imágenes muy claras es un contenido usable preta fast food o como quieras llamarlo el mundo está infoxicado tenemos mucha información los canales están saturados y la gente para destacar para destacar las empresas y los profesionales tenemos que hacer ese tipo de contenido snack content. Si quieres saber más información, aunque estemos en este directo, puedes mirar en b2bpro.es donde hacemos mentorías y también gestionamos planes de marketing y orientamos a empresas y profesionales a vender y generar leads y posicionarse en la red. Hoy la estrategia de contenidos es rápida, sencilla y muy simple, pero lo difícil. Toda la vida es sintetizar. Ahí radica lo difícil del tema.